Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Y bienvenidos a Fortnite Hoy os traemos espadas láser Y fusiles explosionadores E11 De una galaxia muy muy lejana Encuentra espadas láser en cofres Compra el fusil explosionador E11 En punto de control de Stormtrooper Y completa misiones del 4 de mayo Día de Star Wars Pues nada, un poco retrasado pero ahí vamos Mamá mala que se va a liar aquí ya Oh, che guapo Toma ahí, con el enlace Oh, che que guapo Como mola ¿Qué falta por ahí? ¿Qué falta? Lo vi igual que no vi Venga, vamos a ver 4 de mayo, día de Star Wars Pues nada, va a desbloquear el icono estandarte del imperio Genial Vamos a ver la misióncilla y tal Ok ¿Este qué pasa? Llamamos el LED cúbico gris Sí, sí Está muy bien Pues nada Eso por ahí Aquí estarán los trajes de Star Wars, imagino Ahí Cogiendo La velocidad del hiperespacio Vamos a verlo Aquí tenéis el de Bubafit Vale, el Caza Recompensa El lote de Caza Recompensa Fennec Y Karstan. Ok Chihuahua ahí Todo el trupe Imperial Muy chulo Zori Bliss No sé quién es esta Se han dado los nuevos del Bubafit Six Troopers en rojo La Rey ¿Vale? He hecho el fin la carita que le han puesto al fin <ríe> Parece un poco de del de fútbol 2022 Bastón antidisturbios, hostia, este molaba, a ver el de Que utiliza las fuerzas especiales, el ese, tío Muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fabián un Saludito, campeón ese cafelito bueno ahí, que nos falte. Aquí tenemos al Kilo Ren, el hijo de, de Han Solo y la princesa le ella. <ríe> bueno, vamos a ver. Aquí están todos. 3.500 pavos, que vale. Casi claro, nada. Las armas están chulas y ¿eh? los cazas de si Molan. A ver. Pero bueno, ahí estamos. 5 estrellitas, de esta 79. ¿Qué me está contando esto. Vamos a ver. tenemos 5. Bueno, para el gestito de la pantalla de carga, lo mismo me da. Pues nada, venga, compramos este. Ok, necesitamos. Vale, me quedan 2 estrellitas para la próxima. Aquí la ony espada. A ver si la terminamos ya de una vez. Vale. Me quedan por aquí. De este color. Y este de aquí. El iluminador. Vamos a ver. Y hay que ahorrar. Para esto que me queda. Vale. Poquito a poco... Bueno, nada, dos y dos, nos queda Vamos a ver las misiones Y voy a cambiar esto También me queda para lo del tanque, creo, voy a ver Vamos a ver Bueno, estas son las diarias La de la resistencia, otra vez, madre mía Establecer ahí Conexión con el dispositivo Nos quedamos ahí que Nos faltaba, vale, el circuito de chonques bueno, vamos a ir por la de... Esta todavía la tengo pendiente. El repollo, que no sé cómo hacerlo. Trepar cinco veces en cinco segundos. Bueno. Luego hito aquí y tal. Ni espada, nos falta una, tío. Una misión, el caballero mega, ojo. Todas las misiones están disponibles hasta el 3 de junio de 2022. Tengo todas las misiones completadas, dice. Si no he hecho ninguna. Bueno. Vamos con esta. Estariza un punto y acá a 25. Ya depende de dónde... Donde lo lleve de autobús, pero bueno. Ok. Ahora claro, es la hora está un contrato de un Stormtrooper también, ahí en los besos. En los puntos de control. El fusil explosionador. Bloquear ataques con la espada láser. A ver si la conseguimos, ¿no? No sé cómo conseguirla. Y esta. Hay que llevar un aerodelizador o algo. Conduce un vehículo. El circuito Junker o aseladero está a un punto de control de esto. Vale. A ver, a ver, cómo lo hacemos, pero bueno. Vamos a ir primero por la primera, yo creo. No sé. A ver dónde nos lleva el mapa y ya el autobús, pero bueno. Y esto, vale. El tanque ya... Me Así que cero construcción en solitario y vámonos qué tal se nos da esto de Star Wars. Vamos a ver Venga, ya estamos por aquí Vamos a ver la, la mesa Demasiado, ¿no? A ver Demasiado lejos Aunque puede estar bien Ahí habrá menos gente Digo yo Ahí donde los Jones En el otro lado Puede ser que haya más gente No sé Vamos a ver Este es un punto de control Y acaban el top 25 Y a ver si podemos Pillar algún contrato también Vale que vamos a ver. Esto completado. Venga, una. Eso allí, tío, que me ha señalado allí. El fusil ese, tío. Jopeta. La isla aquella, tío. Estaba señalado. Allí el barco. ¿Qué Es que si fui yo una nave, una nave espacial de esa Creo que sí. ¡Hola, Gárgola! Sí, más vale solo que mal, que mal acompañado <risa> Claro, claro Aquí me pongo yo ahora aquí esto solo Venga, ahí tengo que aterrizar en el punto de control, ¿eh? No puedo aterrizar en otro lado El punto de control está aquí ¿Vale? Venga, vamos a ver un estos trooper de estos Aquí no dan armas ni nada Aquí, un cofrecillo, un cofrecillo Primero el cofre Ahí, ahora este Venga, ostras, fusil explosionador, chavales, ¡Ya tenemos uno. ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Yo te mato. ¡Yo te mato? ha <risa> eliminado al balta casi. Chay, me da, Me da la de esta, tío. ¡Ostia, qué bien! Fusil explorador elimina a un jugador enemigo. Venga, hay que completar contrato. <risa> Y sí, ya te digo, el fusil este es nuevo, el fusil explosionador. Y, y la... Y la de esta. ¡La espada láser! ¡Que tenemos la espada láser del que no vi Venga, vamos a matar el contrato este. Ah, voy a parar. El loro. munición ilimitada, ¿eh? Ojo, el fusil. Bueno, está por ahí. Ya me están disparando. de abajo, supongo no. Joder. Sí lo veo, tío. El maldito. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Se me calienta. ¿Te doy? ¡Toma! Ahí está, chavales. 沒人呼跳 Tengo que hacerle daño con esto Dios, me ha reventado, eh Que me revienta Ya <risas> Qué lila, tío, estaba ahí Curándome al aire libre Pero bueno, está bien, está bien, chavales Este se me ha escapado <risas> Pero bueno, está muy guapo, ¿eh? Ahí le hemos dejado ahí un poquito de todo ¡Qué guay! ¿Guaga o qué? ¿bueno o qué pasa? <risa> bueno, bueno Mucho He el contratillo, vamos a ver lo que nos falta ahora Ah, estos 25 no hemos acabado, verdad! Nos faltaba eso, tío la más, bloquea ¡Ataque! otro ¡Oh, Lo podemos haber hecho también Eso está guapo también, ¿eh? Venga, también ha dicho que vayamos... Pero bueno. Vamos y otra vez aquí. No sé, ahora... Aún... Otro punto. Y esto. Más o menos. Vale. Bueno, aquí tenemos la nueva actualización, ¿de ¿vale? De Star Wars. Estamos aquí haciéndolo... Las con la has pegado la... Que es buenecillo, parece Míralo, si bien le va Está gastando las granadas tontamente Bueno Así que... Bueno Vamos a verlo, a ver qué tal A ver la siguiente Se nos da mejor Vamos bien, la verdad, me entusiasmo. Se me ha escapado este Venga, a ver dónde Dónde nos puede venir bien Yo a ese por ahí, hombre. Venga, vamos a ver. Creo que vamos a ir ahora aquí. Vale, a ver, a ver. Ahí, venga. ¿Qué? ¿Eh? Vamos para allá Tenemos que acabar en el top 25, ¿eh? Normalmente se me da muy bien la primera Pero no sé Aquí viene otro Cuidado con esto Que nos pueden dar Caña Vamos a intentar coger el cofre Que no nos lo quite matado, tú te crees, tío ah, el sozo este <risa> con el pico <coughs> vaya tela le dispara le están disparando a él también este tío como nos ha matado, macho El arma, el tío Pipa. Bueno, nosotros seguimos lo nuestro. No funciona muy bien nuestra estrategia. Oh, con la corona de victoria recibirán una mejora de puntos de experiencia. Pero ten cuidado, los amigos pero en su brillo de lejos. Se ve yo lo de la mejora de experiencia. Bueno, a ver, bueno, vamos El Superman. fuerza de ir con vehículo, va eso todavía no. Venga. Vamos aquí al otro lado. Ahí donde hemos estado antes. Ahora, ataque. Daño a menos de 130 metros y 180 nada más hemos quitado. Bueno. Ok. Tenemos un tonto. Nos pillan pelis lejos, Pero bueno Vamos a ver el autobús Por pisos picados Más o menos Pues me tiro Ahí hay batalla también Ahora iremos ahí A pisos picados Pero bueno Venga, una, dos y tres Ya, vámonos No sé si llegaremos Vamos con nuestra espada para allá Venga, un vuelo picado La rueda de dagas Vamos con la rueda de dagas Yo creo que ya llegamos. Allí va otro, eh. Cuidado. Sí, he saltado ya el... el. Ese, vamos a tener batalla, ¿eh? Creo que voy un poquito más... más abajo que él. Ahí tenemos una llama también, pero no es lo que queremos. Venga, que no nos quite el cofre. Ahí. Cuidado que viene el otro, eh. Cuidado. ¡Corre! ¡Por él! Cago la la Ya se me va otro que se me va, tío. Bueno. Vale, pillamos el fusil. Corio rebelde me dice. Aquí viene. Bueno, no me ha dado una. ¿El mismo de antes o qué? El de. Ese sí que tiene que andar por aquí, digo yo. Subimos. No, me lo guardo. Subimos. Esto, desde luego, queda muy poco, pero bueno. Vale. Mejor nos comemos algo de esto. Es que no me gusta, pero bueno. Mira que tiene, está por aquí, ¿eh? Está por aquí, tío. el pavo. Dios, me da que tiene, está por aquí. El mismo está ahí tirado en el agua y yo no lo veo. ¿Cómo qué pasa? No, tío. Arpavo este. Están pegando tiro ahí. Pero bueno. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? El del contrato. desplazamiento nada. Sí, de asalto. Pille, ya me la... el Contrato, ¿vale? Se estaban peleando por ahí, ¿eh? vea lo de la... Se me interesaría... Comérmelo. Vale. Cofre, tío. Vale, voy a tirar máximo. La playita esta, te guapa. ¿No tenemos más peces? Sí, allí vamos a por más peces. Ya, pues va allí. ¡Mandarse han la espada a láser, tío, ahora. Cachis. ¡Ay, mira, lo tenemos! Lo tenemos, tío. Espera, espera. Ahí. No sé si lo está haciendo bien. Ay. Espada láser. Uy. <ríe> Que me va a pillar la, la torbeta chavales con ¿Qué ¿Qué estos tío tan lejos no estamos podemos ir otra vez no sé por otro contrato Vamos a todavía ni uno, a ¿eh? ver <ríe> es que campea para llegar en el, en el uh que viene la tormenta Ojo, eh Menos mal que mandé aquí un taxi El otro coche todo reventado Vale, fusilla lo tenemos esto, esto es lo que yo quiero Eliminar al jugador Contrario Eliminar a Misty Sober a ver dónde está el este Por ahí más o menos pues está leillo, eh Por aquí no llegamos La roca me la ha comido Tenemos cinco minutillos para matarlo Intentar matarlo Lo desafío aquí en los johnsy sí, Pero ahora no me puedo parar Hombre no te queda atascado mejor, eh Yo creo que ya hablé con él, pero bueno Yo sé Mucho salseo por aquí Jodido que me quedo aquí pillado con el taxi Rasto aquí los Rasto que me queda de corredera y ariete tenemos la buena también fusil de asalto de comando adiós oh, dónde me están viendo tío yo ya me han robar contrato <ríe> ¡Cachis, a la mar. no ha podido ser a ver este Aunque qué no, hombre qué la tormenta Ahí Pescado sorbete, caña de pescar Y el triunfo exótico que no tenemos Pues nada, no le comprará Bien, ya hemos, ya lo hemos completado, ¿vale? Esa misión Así puedo derribar Así si puedo hacer Ahí, ahí, yo creo que es así Vale Podríamos pescar y tal, pero bueno Tenemos otro contrato de lo bueno ahí dame el oro y dónde está lo de porque no lo veo aquí para el oro dos de cofrecillos por aquí que no veo me cargo la lavadora me da orillo también Maíz, Vamos a hacer una macedonia de fruta. Venga. Queda otro por ahí, pero. Creo que está allá arriba. Mande que le den, vámonos. Y el otro está allá abajo. Lo del contrato. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que me pilla, que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! Que me pilla. Vale. Tenemos que irnos ahora como... pagar Yo que sé. Aquí a la islita. Vale. Esto ¿Dónde está? Un... Ay, ay, que me... he vuelco! Matamos a película. La espada. madre mía bueno combustible bajo de esta manera aquí cambiamos hola y arofín muy buena bien bien ¿eh? aquí probando Star Wars ese sí, sí. quieren batalla naval ve sí. ahora para acá Pues nada para acá ahora no a salvo Jopé, macho, qué mala suerte tiene. ¿Qué hace? Se va al metro o qué es lo que hace? Va a pillar el Covid. Coche <risa> <risa> viene. Nosotros aquí quieto! Un sitio alto pero bueno está pasando por aquí arriba y el puente para que no pasen <risa> hay una corona ahí <risa> pues mala mala mala mala ha dado, me ha dado, me ha dado el misil. Mira que está ahí arriba o algo. Vuelve bueno, loco. El misilillo. He <ríe> escuchado lo que hace el misil. ¡Toma! Recupérate, hombre. Ponte bueno pronto. Podríamos irnos también ahí. Con la barca es que estamos vendidos, eh. Mira, cómo iré para ahí. Ahí está todavía la corona, a ¿eh? ver. No, ya la han cogido. Mira, mira, estoy allí. Se va con el de ese tío. Vamos a hacer... ¡Ay! Ya me ha visto que. perdido con la pala del Kylo Ren maldito Ay, mala suerte pero bueno venga, todo listo Están guay, están guay la, la misioncilla esta y el sable. Mira, mira el del Kylo Ren. Te va a matar el hombre. Tía, o lo mismo no, ¿eh? Este maneja bien el sable láser del Kylo Ren, ¿eh? Poca broma. ¿Cómo nos ha matado, tío? Palonina <coughs> <coughs> Ataque, 10 daño para entrar 330, es chonker circuito, circuito de chonker o caserío Esto es Chonker Allí al punto Venga, vamos aquí al circuito de chonker y luego vamos allá a lo de la V Al punto de control de este De circuito cerradero hasta un punto de control Venga, vamos para allá Vamos a ver. Oh, sí, qué guapo esto, ¿no? Nunca he estado yo aquí en este lado. Mira, ahí hay algo y todo, tío. Vamos a conducir un vehículo Desde aquí. Eh Cofrecillo sí, mismo. ¡No, hombre! Me cachen diez. Venga. Eso se lleva ya el vehículo. tienda no la quiero Los vehículos están ahí Pero yo estoy intentando Coger algo por aquí Está el gachón es para mí que está debajo Ah, no Bueno, al menos Le hemos dado un poquillo El miedo solo lo hemos metido En el cuerpo, ¿vale? Ahora cogemos nosotros Nuestro vehículo Y nos vamos para para aquí Vale, Madre mía Venga. Vámonos, ¿eh? Pues no nos podemos parar Estamos a 700 metros Sin bajarte de él, ¿eh? Ojo ya no nos podemos bajar de río. Hay que evitar el salseo Cuidado, cuidado Cuidado No sé, lo mismo podría haber seguido por el río, pero bueno Vamos a ver, vamos a ver, carretera mejor Ahí, de momento vamos, bien de gasolina Ahí está el tanque Ya, ya, no puedo pararme Ahora después, odio, la torreta no La torreta no, que hay jugadores y me matan La torreta no Vale, vale, vale Venga, vámonos Vámonos, vámonos Carretera y manta Ahí Venga que estamos aquí chavales Ya reventar no el coche, lo sabes, ¿no? Campeón. Te lo he reventado, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy eh. No lo veo. La mierda, las palmeritas. Bueno, que trae un poco munición, eh. Vamos a hablar con esto, que si no, nos funden también. ¿He llegado? ¿Qué, tío? ¿He hecho la misión o no? Yo creo que sí, ¿no? Este no le ha dado el tiempo a, a coger el cofre. ¿He comprado, ¿no, tío? Déjame, no hombre. ¡Adiós! ¡Ya me revienta! Vende, tan vio, se han vuelto, se lo han cargado, vale, y ahora el contrato, dónde está el doble láser? All right. El saseo. Me lo han quitado. ¿Quitan los contratos? soltado que estaba sin vale esto que me van a pillar otra vez me voy a estar de contrato por ahí más o menos Dios. <risa> No, que, nos... que nos pilla Dios Hay otro por ahí que lo he visto Creo No se lía nada todavía Pero bueno A ver si me lo la... Localizo a este tío Que no sé por qué se me van para acá La peña esta. Aquí está. Está aquí, no te lo veo. Al final, tío, el, el doctor extraño de los huevos <risa> Perdón <risa> En el cambio de arma y me despistó al final, tío Bueno, hemos completado esta misión, no está mal Venga No, unas pocas Hemos completado unas poquillas Venga, está muy bien Corre, doctor extraño <risa> Yo para mí que era el del contrato, a ver ¿eh? Caché la más Podríamos haber matado, qué mal he sido, tío Dios no ha funcionado bien el sable láser o yo que sé Bueno, vamos a ver la siguiente misión del 4 de mayo. Aquí ataque con espadas láser. <ríe> Sobrevive a fase de la tormenta. Ya no sé dónde están los chismes estos. <ríe> ahora me he ido. Tenemos que ir por allí de los era, <ríe> Madre mía. No llego. Y sí, vamos a hacer mirar un poquito mejor el mapa. Ahora no me. ¿Dónde está? Están por ahí, más o menos Más o menos Yo creo que sí, ahí al final de la carreterilla esa era más... O menos. Ah, bueno. Bloquear ataque con la espada infligir daño con el fusil Que nos queda ahí un montón, tío Sobreviva fase de la tormenta Dos de cinco llevamos No llego, yo creo. Era ahí detrás del. Del de este. El estanque. Allí están. Así llegamos, chavales. Hasta que nos reviente. Vale, compramos otra vez el fusil este. Ahora. Haremos el contratillo o algo Hijo, cuidado Vale Deja A ver dónde nos lo manda, tío Uf. Bueno, ahí va a Bueno, bueno, bueno, que tío me había pegado Adiós, ya me está Vale, caído. Hombre, caído. A ver que queremos, pero bueno. Sí, de combate de tirado a tirar, me no voy tenemos que ir por este. Está por aquí, mira yo. Mira, tiene ese. Está en bien? bien, bien, bien, chavales. Es de bueno el rifle este, tío Como es de bueno, chavales o sea, Ahí, 550 tenemos que seguir haciendo daño ahí con el fusil de explorador este Con el fusil explosionador ¡Ostras! El repollo Ay, el repollo Yo tengo ahí para lanzar el repollo, que yo no sé cómo lanzar el repollo no, ver, este no. Me lío. Me lío, que si encontrara otro para. Pa este me vendría muy bien. Para el coche, tío. Me... Un pollo por aquí. Nos falta el sable láser, no hemos podido. Pero bueno, a ver si lo encontramos por ahí o algo. Y me gustaría. Eh, mira aquel. Mira aquel, mira aquel. hay un pequeño fallillo, pero bueno estamos algún coche o ahí hay uno pero tiene el candado bloquear ataques con la espada láser el fusil ya hemos hecho 550 que está muy bien luego sobrevivir a fase de la tormenta con la espada láser que no la tenemos si puedo pillar algún coche o algo me ahora alguno no sé si llegaré debería de haber alguno más Tengo sacado la chavales Hostia, qué guapo, hostia, qué guapo, bien, bien, bien, bien, bien, No es nada. no. Es bien, bien, Llevo la grieta, yo que sé. En el... Hemos encontrado coche al final. Así que. Bueno. A ver, el repollo, como lo lanzo, tío. Otra grieta. Me viene bien. Dos grietas. la ametralladora grieta, ligera. además más hay mucha arma. Quitaría subir al. Al chisme aquel, tío. Al.. Al cepelín aquel. A ver, algún coche, si no, no voy a llegar, pero bueno, con la grita podríamos hacerlo de ver. La grita, tía. Vamos a llegar allí porque otro no veo o, o aquel podríamos intentar llegar allí arriba también, tío Vale Ahí Qué brillante algo gracioso malo la tormenta Pero bueno Ya que estamos No vi antes volando ¿Vale? Este de aquí Este cosecillo Ok Me cae todo, pero bueno y me voy otra vez, chavales A ver, el repollo A ver Nada, ni 200 metros, ni... Ni ostras ¿Cuánto? Sí, sí, lo hemos hecho, chavales Lo hemos hecho Vámonos Va Qué bien, más al lo de repollo Solo me falta lo del sable de láser, tío Aguantar ahí Vale, bloquear con el L2 Llego al santuario Que me mola a mí que esté en mi barrio aquí ¿Eh? Tengo un NPC Estás en NPC Yo creo que estaba por aquí arriba Yo ya hablé con este Ay mira otra grieta Pues mira No viene muy bien para escapar lo Que no me sirve para nada en los lo de estos que no tengo cura ¿Tenemos alguna curilla o algo? Vale. ¿Cómo volar sable en láser, chavales? Estaba ¿Eh? ahí. Venga, más oro. A comprar, a comprar más sable en láser. Ay, ya he fallado. Quería hacer subir cinco veces, tío, para arriba Venga, superviviente Ojo Es de la fundación Un poco grande que es, a ¿eh? ver Explorador de la tormenta, muy bueno Pero no lo había comprado que vale muy caro Así que nada Ahí te quedas con tus ventas Vale, ahí, entrada completada Bien, bien, bien Ya había hablado con él, desde luego No sé por qué no me había dado la entrada Copeta esa está muy bien Aunque es de las grises Pero bueno, tenemos cura, cura, cura, cura, cura <ríe> Y yo que me tengo aquí ¿Esto qué Otro fusil, ya tenemos uno Ya tenemos uno Y tipo de munición tiene ahí un montón, eh Me lo cambio por el mismo Ok Sí, habría que irse más menos por ahí A ver Vale el hidra me da igual un poco Pero bueno Bloquear ataques, tío Y sobrevivir a fase de la tormenta ¿Cuántos quedan, quedan 22, ¿eh? Ojo ahí con eso Queda poquita pe peña Pollo por ahí. Ahora no he pillado de esto, eh. No, pues esto es para disparar nada. pillado, tío. Ahora está aquí tonteando. Debería de pillar a un pollo. Algo de vida. No tengo nada de vida. ¡Dios! Si sí de tirador de cazador no vendría fenomenal también. Me están disparando a mí. El sable láser. Mira, este es el de Obi-Wan. ¿Cuál es el que tenemos nosotros? El de Obi-Wan también. Batalla que hay Ojo, el autobús de batalla, eh. El autobús de pa batalla pasa por ahí. Sigo sin tener. Quieto, hombre. Así, chaval. Está allí cogiendo la de Una grieta y todo. Para escapar. Pero me la quiero guardar. Aquí hay gente todavía, ¿eh? Cuidado. Todavía Yo No tengo cura, tío Y guerra por ahí, ¿eh? Dan 12, ya quedan poquito, ¿eh? Podemos campear Un poco ¡Curita, hombre! Ya ves, cuando vas buscando curas no te lo das, ¿sabes? Bueno. Mira lo típico de estos juegos. Aquí, que. El fusil explosionador, ya lo tenemos. Mira, lo, ahí hay uno. Toma, se va. Ahora va a ir lo casca. Una corona, ¿no? ¿Está disparando para allá? Estoy atento, a ver si lo veo. Por Ahí no se le ve. Ya el lume da igual, en un momento dado viene la tormenta y tal. Incluso yo voy a tener que escapar. De aquí, ¿Vale? Muy bueno, tío, pero Copeta también Me viene bien, tío quedan cuatro No Sí, cuatro queda. Voy a la barquita Por si acaso creo que debería estar por ahí. Buena, Chavales, ya he hecho lo de la... la ...espada láser. Ahorita la misión del 4 de mayo de Star Wars. 4 de 5. No está mal, ¿eh? Venga, tenemos que marcar otra vez. Sí, más o no, menos es por ahí. ¿Dónde Cuidado. No, no veo muy bien tampoco con la... Muy al filo, eh. Ahí, míralo. Mira el del autobús de batalla. Podríamos hacer algo Me dejaré subir, claro Que no me deja Maldito A ver por aquí no. Drop un poquito de munición sildas que viene yo quería ir ahí arriba pero no he podido me va a pillar el otro aquí quería yo ahora hay que verlo ahora la tormenta, maldición pero bueno, tengo la, la grieta, eh. pegado y la escopeta. ¡Míralo! ¡Mierda, tío! La mierda escopeta de barril legendaria. ¡Oh! Y ahora este se ha quedado ahí y la han, han disparado por el otro lado. ¡Cachi, la mar. Creo que estaba por ahí, tío. Ay, bueno, tercero, no está mal. No está mal, no está mal, chavales. Solito aquí haciendo la misión de Star Wars. Poca broma, <ríe> Venga, vamos a ver la siguiente. Está bien, está bien la, la partidilla. Me ha gustado. No me ha aprendido un DC de adaptar Star -trupa, Esto, no allí cerca de los yons, sí, Pero bueno, venga, vamos. A ver, lo que ataque me falta. Si daño a oponente. Bueno, ¿dónde era esto, tío? Por aquí. Hemos pasado un poco, pero bueno. Para allá. De otra manera hemos visto que en todo el mapa hay. Así que... Lo mismo me quedo por aquí por el saltuario. Grande, mismamente, odiado, ¡Oh, ya ha caído uno aquí. Bueno, pues nada. Vámonos aquí. Venga, hay que buscar un espada láser. Las cámaras de viento No me da nada. Antes daban oro, tío. Sarseo. Vale salseo Yo sigo sin pillar el Sableras Vale Pongo así agachado para que no me testen Que está ya por aquí Okay. Bueno, de momento no tenemos armas de Star Wars, pero bueno. Hola, Carlos. Agrégame a mí, hombre. Acaba antes. <ríe> parece que se ha ido, pero bueno este que me gusta a mí, pero claro, no tenemos vehículo así que es tontería que modificamos dan cosas ahora de lo biguan que no voy a ver bueno no quiere darnos vez este de la fundación vale explorador de la tormenta muy bueno pero no voy a comprar nada viene muy caro No nos da la arma enlace. Eh, el autobús de batalla. Estás allí. Solo. Me he por aquí olvidado. Bueno, tenemos que irnos. Así que. avanzando aquí. Eje, eje. Cómo me gusta mi arrasar Vamos a ver si me quedo pillado Mirá por aquí el autobús Madre mía Mucho lo estoy subiendo yo Me vuelco No sube, no sube Claro, también. Bueno, pero tenía ¡Ostras, que me ha volcado! ¡Me ha volcado! Voy a ir Dilly Booger, pero más o menos hay que ir para allá, ¿vale? Para una vez. Madre mía, que contamos otra vez, chavales. Le cuesta trabajo. destrozar la casita. Ahí, hombre. No sé por qué no me da el oro. A recogerlo. Vámonos. Un saseo por ahí, ¿eh? Se ha rico. Ayuda a los siete a reclamar pisos picados. Parece que está bastante difícil. Pero bueno, se pongan los tontos a los atropellos. Podremos coger grieta con el de este. Bueno, vamos a intentar atropellarlos a todos. ¡Ay, yo vuelvo. No te ha este Venga, chavales. Ánimo que son poco y cobarde. Da nada bueno, eh. No me quedo sin munición, pero bueno. Cobarde. La cadera no funciona bien esto. ¿Cómo corre, ¿no? El chivato Vamos, hombre Hay munición Tiene que cambiar Ojo, ojo Dios Qué coraje, tío ¡Ah, ¡El cazador de los I.S! <ríe> bueno, pues la hemos vestido ahí, ¿eh? Cuando el vehículo a la fuerzas de los IS También cuenta. Venga, no está mal. Hay alguien por ahí. Situación de amistad. Qué susto. ¿Eres tú o qué? Mejor amigo en común de mal lobo. Venga, acepto. Ok.